Te voy a enseñar a crear un póster con manchas dentro de Adobe Photoshop. Con la imagen abierta te vas al menú de selección y vas a presionar sujeto. Vamos a esperar que la inteligencia artificial de Photoshop nos cree la selección. ¡Wow! ¡Qué rapidito! Ahora hay un pequeño problema y está aquí. Para completar esta situación o esta selección, yo te recomiendo que trabajes con herramienta de lazo poligonal y con Alt-Click vamos a hacer clic-clic alrededor de la fotografía para tratar de completar el trabajo bueno te recuerdo que la inteligencia artificial de photoshop es muy buena y en este tipo de casos pues hay que darle una mano entonces una vez que tenemos listo ya todo esto wow impresionante en el panel de capas vamos a dar un clic en máscara de capa y automáticamente nos va a quitar el fondo mira qué fácil que estuvo ahora con la herramienta de mover clic y arrastras para abrir la nueva fotografía y vas a soltar la imagen Está un poco grande, presiona Control-T en el teclado y desde una esquina clic y arrastra para achicarla de acuerdo al tamaño que necesites. Y ahora, ¿dónde están las manchas? Están en Adobe Illustrator. La selecciono con Control-C, me voy a Photoshop y voy a poner Control-V como objeto inteligente. No lo olvides nunca, por favor, damos clic en OK. Ahora la vamos a agrandar desde la mitad hacia arriba o hacia afuera con Alt-Clic y Arrastrar. Vamos a dar doble clic. Y ahora sí tenemos que hacer un pequeño juego aquí en la capa. Primero vamos a dar un clic para quitar el fondo. Voy a colocar la pareja encima de todo esto. La mancha la voy a poner al final. Y en medio de las dos capas, es decir, en la capa 0 y en la capa de las manchas, vas a presionar al clic para generar la mancha que queríamos. ¿Qué tal te pareció? Sí, estuvo muy sencillo. ¿Qué tal si nos dejas un me gusta? un comentario, suscríbete a este canal, yo soy el profe Henry Pineda.